Bueno, pues yo quiero contar que tengo una amiga eh, que es una persona mayor y, y el otro día le pedí que me acompañara para comprar unas lanas. Ella conoció una tienda y, y fuimos a esa tienda, ¿no? Y dije, bueno, pues guay, porque si ella lo conoce, pues mejor que vayamos allí que no a otro lugar, que no, que no sé nada, ¿no? Y nada, llegamos allí y la dependienta, pues me... Yo veía como que me miraba a mí y a, y a mi amiga no la, no la miraba, ¿no? que lleva vansias de ruedas. Se llama. Bueno, es una persona mayor, tiene 92 años y, y me, no sé, me, me extrañó. ¿no? Y yo como que intentaba incluirla, pero también sin darme de, demasiada cuenta que, que estaba sucediendo eso. Mm, total, que hace referencia a, a mi amiga como si fuera mi abuela. Y yo le dije, no, no, no, no es mi abuela, es una amiga. Y como que no me hizo mucho caso, ¿no? Entró otra clienta y, y, y, bueno, mi amiga inició una conversación con esta clienta y ya nos estábamos marchando y fue muy bestia porque de repente fue como, como si ella no existiera. O sea, la clienta empezó a hablar con la dependiente, como si como si no estuviera. Nosotras nos fuimos, pero yo me quedé con una sensación de ¿qué ha pasado aquí? Que todavía estoy un poco como a, alucinando, ¿no? Es como si fuera invisible. Y, y al cabo del rato, de estar, continuamos un paseo y tal, y al cabo de un rato, porque ella no, ni se mutó tampoco al ver que, que pasaban de ella, ¿no? Y al cabo un rato le dije, oye, digo, y me ha parecido un poco borde la dependienta, la, la de ¿no? Y ella me dice, pues sí, ha sido muy desagradable. Ostras, pero me quedé como impactada de decir cómo ella se ha callado al, al ver qué pasaban de ella y cómo yo también, pues tampoco le he plantado cara, no, no le he dicho, oye, ¿qué pasa? ¿no? Y bueno, un poco, no sé, la idea de conformismo también, de, adap de adaptarse, ¿no? La persona mayor a, a ser invisible, que, que bueno, que me apetecía compartirlo por, por un poco para, para visibilizar esto, porque... Probablemente no era la primera vez que le pasaba, ¿Mm? ella intentaba explicar algo y no sé, otras veces también ha pasado creo y, y no me he dado tanta cuenta, ¿no? pero esta vez fue tan bestia que, que nada...